Es barrio, ¿eh? Es oh. lleno de atalaya, de eso de mierda, ¿eh? Son, son, son, son cuatro, ¿eh? Yo no me ni nada. Vamos a mirar a ver si se puede construir por algún lado y entramos. Ah, más que nada porque tienen cosas al revés, ¿eh? Mira, ahí tiene una pared de madera al revés y todo. Tranquila, mamá. ¡Ya voy a verte! ¡Estoy ganándome la vida como siempre! ¡Como siempre! ¡A trabajar! De aquí podemos saltar ya. Pero espérate, vamos a saltar mejormente. ¿Y cómo salimos luego? Eh. Pues hay 200 atalayas, se podrá hacer algo seguro. Vamos jugando. La prima o la vida son. ¡Riesgos! Ahí. ¿No hubiera sido mejor venir con un lanzallamas o con algo? Sí, pero hay que craftearlo y da toda la pereza. A lo mejor no hace falta. Esta qué es? qué guay trampa, Esto tiene electricidad. Ya, ver. Eh. Y aquí puedo entrar sin, sin gastar nada. Ahí hay cajas. Que tienen cámaras de vigilancia, tú. Pues a lo mejor no están viendo desde el móvil, así que saluda. Hostia, pues espérate, espérate. ¿Dónde están las cámaras? A ver, es para ponerme y hacerle un emote de eso. <risa> Aquí tienen cosas, es ¿eh? mierda, pero... Mira, aquí hay un montón de madera. He entrado por el, por el tejado, por la ventanilla del tejado. He subido por la atalaya. Aquí está el armario. Y... ¡Hombre, DJ Mario! ¿Está aquí DJ Mario? Mira qué buena gente, DJ Mario, de verdad. Mira, aquí está el DJ Mario, que esto es buena gente. Mira ¡Ah, hombre! Pero si me quería que tenía el armario sí, sí, sí, cerrado. El pero no, lo tiene abierto. Me quería que lo tenía cerrado. O sea, gente tiesa y luego está esta gente, ¿eh? Pero, pero de, de locos. Con todas las paredes al revés, tú. What the fuck? Hay una torreta aquí, pero creo que está apagada. ¿Seguro ¿Tú te crees que esto van a tener pa' mala? <risa> Tienen coche y de todo. Eh, ya, me va a hacer falta. <risa> Tía, lo malo es que no lo podemos sacar, ¿no? Lo malo es que no lo podemos sacar, ¿no? Obviamente. No, no. Tendríamos que quemar la... Tendríamos que quemar una pared o algo. esto, he primo. En la casa seguro que hay balas, Bueno, seguro no. ¡Nube! <risa> para mí. Para mí, para mí, para mí. ¡Viene mal, mal, mal! ¡Viene mal, mal, mal, mal! A ver, ¿y aquí qué habrá? ¿Qué eh, es, tío? Bonita escalera, ¿no? Ah, es de piedra. Bonita escalera. O sea, que no hay nada aquí. Aquí no había nada. What the fuck? Está todo guapo, tío. Tú no te entiendes de la arquitectura de la buena. La, la verdad que no. Ya estaría. Vamos a mirar esta y no, si no nos vamos. Aquí hay otra torreta. Espérate, ¿no? si nos podemos autorizar, podremos… Oh, podremos oh, ¡Uuuh! Oh, ¡Uuuh! para mí <risa> mal, mal, mal mira dónde están todos los caballos del server, primo mira dónde están Ya, primo, que podemos autorizarnos mira que está, hay un armario hay un armario, nos podemos autorizar nos autorizamos, pues ya estamos, podemos construir una rampa y salimos con el coche volando ¿se podrá? Eh, no creo, no, creo que no, pero no sé Mi prima reventó una mina, creo. Entonces, que ha reventado mi prima. Y no era una mina. <risa> una torreta encima de un palito de fundación de sol. Majestuoso. Uh, aquí hay okay, cosas, eh. Pareles solares metidos bajo techo. Vente, vamos a subir para aquí. El techo, primo, ya, subí, ya. Subí, por, todo. Por eso vente. Eh, bueno, espérate. Que, que lo voy a poner más, más fácil. ¿Crees que puedes llegar ahí? Bueno, oh, ya, a ver si tanto. Eh, ten cuidado que después a lo mejor no, no podemos salir. ¿eh? Hay, hay que mirar, hay que romper aquí. La mesa, sí. yo creo que sí. Sí, sí, no sí se que puede. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, primo? ¡Oh, oh, oh! oh Aquel luz! aquel luz, luz! Pero bueno, rebord, por dios. Que hay luz, o sea. ¡Ay, rebord! Todo protegido por un techo del, de la primerísima calidad, sí, señor. cómo hacen estas cosas, tío. Queda hasta… hasta a mí me potencial. duele y todo, eh. Sí, sí, Mira, tío. Mira esto, tío. Sí, sí, hay luz? ¿Esto qué es? Primo, que, me, que me está doliendo mami. A ellos, mira, aquí tengo un montón de ropa. <risa> <risa> Voy a hacer unas cuantas caleras de mano, anda. A mí también me De duele verdad, de miedo, tío. De es de que de, de verdad, tío. Es que increíble. Sí, sí, tío. Yo cuando he llegado y he visto paneles solares bajo techo, he dicho, hostia, esta gente sabe, ¿eh? <risa> A ver, lo que más nos renta son los no, componentes. El que hay ahí. Que ya no es cuestión de no saber. Y yo que esto está, que, que, que, que hay luz. Es que yo vamos ya no, ya no sé sí, qué hacer. Sea. O sea, es que voy... Vamos a llevarnos lo más importante, lo que malo... A ver, te voy a decir algo muy en serio, ¿vale? Eh, me da tanta penilla sí, sí. que nos vamos a llevar lo importante y vamos a hacer cajas sí. y los demás se los dejamos en las cajas para que no se... A -ka, a -ka, a -ka, que no se desaparezca. Una acá. Hostia, tío. Eh, ya es mía. <risa> Voy a crastear <risa> cajas grandes, tío, porque de verdad que me da pena. Lo, lo que le sobre, se lo dejamos en las cajitas, por lo menos para que lo conserve, tío, porque si no se va, se va a borrar, ¿sabes? Sí, sí. ¡Ay, Dios mío, me está doliendo el pecho! <risa> está todo mortal, tío, Tres hachas de, pues, <risa> dos hachas de piedra y un pico guardado en él. <risa> ya estaría… Bueno, aquí hay como una puerta, aquí no aquí creo no hay que, una, que haya traje, nada. ¿no? Teoría, ¿no? Una placa, a ver si va a, eh, si a haber una trampa ahí, aquí abajo. ¿Hay hueco tío, aquí? No bueno, hay trampa, ahí. Vale, pues vamos a llevarnos sí, lo más importante, tío. Yo qué sé. Me da pena, me da pena porque le voy a romper el, el teléfono, que lo tiene en su mesita noche ahí todo guapo, pero pero, pero es que esa cajita chica a lo mejor tiene algo. Hombre. Tengo que saberlo. Yo el carbón y el azufre me lo llevo todo, eh, con todo mi respeto. Hombre, claro. Pero no lo vale, ay, que nos el duele, pero... Pero oye, tío, esto es, esto es para, que, para que aprenda solo. Si somos toda buena gente, si lo estamos haciendo para eso. ¿No? Ah, pero las cajas no las pero puedo poner, claro, porque está el Burning Blocket. O sea que no sé con dónde dejarle yo lo las cosas. ¿Lo dejamos fuera ¿eh? o algo? ¿O sí. mételo en su cuerpo y ya está, tío? Ya que sé. O, es que o, en su cuerpo no. Mala no, suerte, vuestro, no yo, yo que sé. Mira, eh, es que soy, es que soy toda buena gente, ¿eh? Dame la carga, tírala la carga ahí a la puerta esa misma. como siempre, por lo que veo. Toma. Pero bueno, y no se rompe esa mierda. Eh, pues... Solo a ver... A la ¿Cuántas balas tenemos que gastar? Ah, va. Coño, qué susto, primo. <risa> <risa> coño, el susto me lo has dado tú ahora, cabrón. ¿Pero esto qué es? ¿Una puerta aquí con un... ¿Esto qué es, tío? ¿De verdad, amor? ¿Tú qué coño es, tío? <risa> Estoy rompiendo la puerta para salir, poner las cajas afuera y hay, hay pinchos. Esto es increíble. A ver, me voy a llevar cajitas y las voy a poner fuera donde vea y ya le guardamos las cosillas ya para, para que no pierda todo, tío, por lo menos. Se lo voy a poner al Digimario. Mario. Se lo voy a poner todo al Digimario. Mario aquí. Se va a despertar con más loot. Primo. Dime. Le estoy poniendo la caja al Ardigi Mario, ¿eh? Se va a despertar con más loot. ¡Hostia! 600 de... scraco, no lo había visto Madre mía Y 4 gears ¡Ay! Me está doliendo mucho el rebo, De verdad, para, para Cuidado, cuidado, primo Hay gente ¿Hacia dónde y tal? Eh, hacia el west, creo Pero no lo he visto, eh Tienen que estar dentro, eh Porque... La única opción que me disparen desde aquí es de dentro, sí ¿eh? ¿Dónde anda, Nota? Que no te veo, primo. Pegando tiros con Dios. la cara, Nota. Eh, ¡Cagao! Yo ya me he servido. Pues píllate todo lo importante y nos vamos. Ya por culpa de ese Nota, el revólver lo va a perder todo. porque ahora no me voy a poner a guardar en las cosas. Pues nada, pobre Rebor, se va a quedar sin nada mañana, más que lo que le he dejado en su cuerpo, que le he dejado piedra y algo de maderilla, pero vaya. Hemos pillado cosas del, del horno, de fuera también, pero eso son cosas que están fuera, ¿sabes? Eso no cuenta como raideo ni polla. Si se dejan las cosas ahí, pues nos las llevamos. Mira, es que esto... esto... Tengo donde nada. Primo, entonces Raidón, ¿no? Si estaba ahí este... ¡Es verdad! ¿O ¡Uh! Ese no es del grupo? Sí, sí, sí, eso es del grupo grupísimo, ¿eh? <risa> ¡Uh! ¡Menuda <risa> noticia! ¿Eh? ¡Inesperada! <risa> ¡Me encanta, me encanta! ¡Inesperada! nada a ver, eh, lo dejamos como que eso ya está. Pero vamos, en realidad es off, online porque si fuese offline, yo me hubiese quedado ahí todo, todo tranquilito. Y a mí me han disparado en la espalda y me hemos tenido que ir por, por si las moscas, ¿sabes? O sea, que eso es online en todas reglas. Además, primo, es verdad, que deje el allá y ponga la, las cajas que lo van a perder todo. Sí. <risa>